Muy buenas a todos amigos de YouTube Les habla Luis Felipe Camilo Mercedes Y hoy vamos a eliminar Los archivos que se encuentran en Google Docs Vamos de una vez Ya que estamos en nuestro navegador Le damos clic a los puntitos Y vamos a buscar nuestro Entonces ya que estamos en nuestro documento que aparecen en google docs imaginemos que quiero eliminar uno de estos solo le vamos a dar a los tres puntitos y le vamos a dar a la opción eliminar y los tres puntitos eliminar dice que se moverá a la papelería y se eliminará definitivamente después de 30 días y seguimos eliminando los archivos que no nos interesen en esa parte. Es cuanto a este video. Hasta la próxima.